el salvaje que te atemoriza de ver que te te veo de estando desde esas son mentiras esa noche no la estar I'm ¡Gracias!